Cuando hacemos una videoconferencia, a menudo tenemos que utilizar eh, documentos que tenemos en nuestro ordenador, una presentación, tenemos que mostrar cómo se hace algo. Y entonces vamos a verlo, vamos a ver aquí cómo se hace eso. Vamos a empezar desde cero y vamos a ver además cómo lo podríamos hacer. Si lo que queremos hacer es un, un pequeño vídeo tutorial de algo una pequeña píldora formativa, eh, utilizando Google Meet. Eh, vamos a empezar eh, iniciando una reunión. Vamos a ponerle un nombre. ¿eh? Presentar. Cómo, cómo hacerlo. Bueno, vamos a... A menudo cuando utilizamos en, en enseñanza-aprendizaje o una videoconferencia es necesario mostrar una presentación, algo que hacemos en nuestro ordenador y lo mismo si lo que queremos es grabar un vídeo formativo. Entonces vamos a ver cómo se hace con Google Meet. Entonces Lo primero vamos a... Crear una reunión. El proceso que voy a llevar es el que haría si lo que quiero es preparar una pequeña píldora formativa sobre, sobre un tema utilizando Google Meet. Para ello, lo primero, iniciaré una reunión. Eh, voy a llamar presentaciones. Voy a continuar. Y en mi caso me va a decir que no tengo cámara en este ordenador. Eh, tiene algún problema, la cámara no funciona, pero eh, sí lo puedo utilizar en la videoconferencia. Lo que hará, en vez de mostrar mi imagen, mostrará eh, la foto asociada a mi cuenta, como veremos ahora. Voy a unirme ahora. Y en los casos en que lo que quiero hacer es grabar una, digamos, una píldora formativa, no voy a invitar a nadie. Si necesitas invitar a alguien, pues copiaría estos datos de acceso o añadiría personas aquí. Voy a cerrar. Y ahora esto es lo que tengo. Si lo que quiero hacer es grabar una lección, voy a los puntitos y le doy a grabar la reunión. Lo primero me dirá que necesito consentimiento de las personas, como yo soy el único... Actor aquí, pues no necesito el permiso de nadie y acepto. Habrá que esperar un poco y esto se pondrá rojo cuando comience la grabación, que es ya. Bueno, empezaré a contar lo que tengo que contar y en un momento tendré que tirar. De, de una presentación, de algún programa que tenga instalado en, en el ordenador y quiera mostrar cómo funciona, lo que sea. Entonces para ello iré a presentar ahora. En presentar ahora hay dos opciones. Toda la pantalla, que toda la pantalla irá mostrando todo lo que va ocurriendo en, eh, durante el tiempo que la tengo compartida. Cambio de pestañas, cambio de ventana, paso una aplicación, vuelvo a la otra, todo. Y una ventana lo que hará será mostrar únicamente lo que sucede en una de las ventanas que tenga abierta en mi ordenador. A veces nos podrá interesar que sea toda la pantalla. Yo en este momento, eh, en este vídeo, durante todo el tiempo voy a estar mostrando toda mi pantalla... Pero a veces lo que nos interesará es una ventana. En este caso, por ahora, si yo voy a toda la pantalla, mostraré esto, compartir la pantalla completa. Y si voy a una ventana, me mostrará prácticamente lo mismo. Es lo único que me ha agregado este grabador a la pantalla, de la grabadora que estoy utilizando, pero aparece aquí. Imaginemos que lo que yo quiero es mostrar... Esta pestaña, solo. En este momento es una pestaña dentro de una ventana del navegador. ¿Cómo sé cuántas eh, ventanas tengo abiertas? Pues si estoy en un equipo Windows, le doy a la tecla Windows, que está en la parte inferior izquierda, y simultáneamente a la tecla tabulador. Y entonces eso mostrará las ventanas que tengo abiertas. La, de la derecha es la de la grabadora. No la voy a tener en cuenta. Probablemente os aparezca solo una. Bueno, voy a entrar. Vuelvo a esa ventana. ¿Y qué es lo que hago si lo que quiero es eh, presentar únicamente lo que está en esta? Pues la voy a agarrar con el ratón desde aquí arriba, desde donde está la pestaña, y voy a tirar. Y la voy a soltar a un lado. Ahora vemos que esto es una ventana con una pestaña. Si hago lo mismo que antes con la tecla Windows tabulador, veré esto. Y veo que ahora tengo dos. Una cosa, si se trabaja en un Chromebook, en lugar de la tecla Windows tabulador, sería una tecla que hay en la parte superior central, que es un cuadrito con dos rayitas. Entonces, vuelvo a la reunión, vuelvo al Meet y voy a presentar ahora. Y le digo una ventana. Y en una ventana, entre otras cosas, tendré, me aparecerá esta de formación online. Haré clic sobre ella. En ese momento compartir se pondrá azul. Hago clic. Y a partir de ese momento eh, estaré presentando esa ventana. Aquí aparece, estás mostrando la pantalla a todos. Aquí vemos arriba a la derecha... Esto, que nos va a mostrar qué es lo que están viendo los demás. Este soy yo. Y e iremos a la ventana que estamos mostrando. Y ahí nos moveremos, haremos todo lo que nos interese. Por ejemplo, yo le doy a este más info. Va a abrir una nueva pestaña en esa ventana. Los usuarios lo estarán viendo. Verán esto. Verán esto, podré moverme, eso es lo que verán. Y en el momento en que quiera finalizarla, eh, lo que es eh, este paso de, de presentar otra cosa iré a dejar de compartir. Aquí abajo le puedo dar, voy a la, a la ventana donde estoy y le puedo dar aquí también, estás presentando, dejar de presentar. Y volvemos a donde estábamos. Una vez que haya acabado, si se, tra si se trataba de una píldora formativa, si ya he acabado lo que quiero grabar, iré aquí y le daré a detener grabación. ¿Quieres detener? Dice sí, detener grabación. Y me aparece el mensaje que la grabación se guardará en Google Drive. Recibiré un correo notificando que la grabación se va a guardar en Google well Drive. Eh, tenemos que esperar un poco para visualizarla. Si intentamos visualizarla, nada más aparecer en Google well Drive, nos dirá que necesita otra aplicación para ello. Hay que esperar un poco para que prepare la grabación. Es una grabación en MP4, o sea que es muy transportable. Eh, pero tendremos que esperar ese poquito. Y entonces una vez que hayamos acabado... Pues cortaremos, diremos, daremos fin a la llamada, saldremos de la llamada y eh, tal y como he dicho, esperaremos a ello. A...